¿Qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Continuamos con Lucho Boyano en esta entrevista desde Citocina Records, el estudio de grabación número uno en la ciudad de Bogotá. Citocina Records en el 85 8561 Llame y cotiza este estudio de grabación, por supuesto, con Nico Salas, un gran profesional. En Instagram, los pueden conseguir y también en Facebook. Bueno, mi querido Lucho, estamos viendo la, el video de la canción La Salsa llegó con, con los Alfa. 8, ¿no? Alfa 8. Este este video fue, ¿dónde fue realizado? Este video se hizo en la ciudad de Nueva York. Uh -huh. El video fue pues un, un formato cine, fue un además el tema lo merecía porque ya estaba sonando aquí, increíble, estaba en el Ecuador, hicimos una gira bien importante por los Estados Unidos, fuimos a Expo Sevilla, Europa, estuvimos desde Suiza, desde Suecia, Estocolmo. Estuvimos en, bueno, hice un recorrido como unos seis países y allí nos estuvimos en España recorriendo las ciudades como Barcelona, estuvimos en Sevilla y allí en, en Sevilla la particularidad era que ese año fue Expo Sevilla. En el, 92, en el 92, si no estoy mal. Entonces allí, cuando tú vas a una expo de esos, como las que se han hecho acá en Colombia, eh, tú recorres el mundo. Porque tú entras a un pabellón y entras al, al país, porque el país es, es, expone todo lo característico de, de, de, de, de su idiosincrasia de su, de su cultura, de su comida. Es, es bien lindo, es una claro. experiencia bien bonita. El, el, afortunadamente pues nos dio nos dio esa oportunidad, mi idiosito, de, de, de hacer la gira de un mes en, en, en Nueva York. Estuvimos en Miami, Nueva York, Boston, estuvimos en Chicago... Y en la ciudad de Nueva York estuvimos dos semanas, dos semanas donde tú no parabas de tocar desde el día miércoles. Ha cambiado mucho. Sí. Ha cambiado mucho lo que es lo que es la ciudad particularmente. De, de, en todo lado ha cambiado mucho la vida nocturna. Pero entonces en, en Nueva York era, era muy... Cuando estaba en verano, precisamente en, en, cuando hicimos el video estábamos en pleno verano. Allí en, en, hay una, una principal como para nosotros la séptima, uh -huh. allá hay una que, avenida que se llama la Roosevelt. Sí. Eh, esta avenida Roosevelt es donde más se, se destacaba pues, el, la vida nocturna, los, los nightclubs y toda esta cuestión. Eh, hablamos hace unos días que, que lo hemos compartido en el Chipcha. En el Chipcha, sí. Imagínate, el Chipcha, cada, cada orquesta Ahí colombiana... Ahí en Queens. Claro, en Queens. En Corona, si no estoy mal. Sí, es que Queens es el, el como la el cubre cubre la principal que es que es la Roosevelt. Okay, claro. Ahí es, es como el como el, el estado principal ahí de, de, de ese lado. Eso es Jackson Heights. Jackson Heights. Correcto. Exacto. Entonces allí toda orquesta que llegaba allí a hacer las la, la festividades del 20 de julio en la noche tocaba en el en el Chicha, En el chipcha, pues, sí. fijo, de Jorge y Orlando Alarcón. Alarcón, ¿los conoció? Los Alarcón, por favor. <risa> Orlando muy querido, claro. yo no tuve el privilegio de conocer a don Jorge, pero sí a Orlando nos atendió muy bien en aquella oportunidad que estuvimos en Nueva York. En, a, a este señor Alarcón hasta ahorita, o sea, yo creo que fuimos con Fruco de las últimas orquestas que tocamos en el Chicha antes de, de el venderlo, ¿no? que, que lo vendió y bueno... Ahora mismo es un sitio, la Bell cambió el cielo a la tierra. Allí tú encontrabas, eh, si estabas tocando el Chipcha a dos cuadras, estabas tocando y estaba eh, Tito Nieves y estaba la Sonora Ponceña. A, a media cuadra estaban los merengueros, entonces la colonia merenguera, entonces estaba, estaba eh, Johnny Ventura y estaba tocando con Aramis Camilo. Bueno, era una tertulia donde tú terminaba de tocar y querías era terminar rápido para irte a los nightclubs a, a ver esas bandotas en vivo es que eran las bandas tocando su su folclore claro, claro. como los dominicanos ellos en su merengue olvídate o sea no, no es, es su identidad es su sangre es su su, su... Su cultura. Su, eso eso es lo de ellos. Es el, el, el lo nativo. Les sin, acto, sin duda les, alguna. Se les irradia, eso es delicioso. Entonces, en, en, con los salva 8 se grabó La Salsa, llegó. Eh, simultáneo en ese entonces estaba No quiero tu amor. Estamos de ese haciendo, mismo álbum. De ese mismo álbum. Okay. Hicimos un homenaje a Celia Cruz. También Sí, el, sí, sí, lo, el, lo recuerdo, claro. Chévere. Ese se le entregó a Celia en vida. Uh -huh. ¿Eso en, en fue de comienzos de los noventas? Sí, claro. Fue okay. en el, en el, noventa y, en okay. el 92. Ese, Perfecto. Ese es más internacional que nunca. Se más hizo ese trabajo que nunca. Entonces allí se, se incluyó ese. Se, se, se, se, también se grabé otro tema que llamaba Enamorado de Ti. Se fue, Sonó mucho acá en Bogotá. Eres mi primer pensamiento. Te has convertido en mi lindo despertar. Eres mi primer pensamiento y te busco y sigo descubriendo en ti todo el amor. Ese tema sonó bastante bien. chévere, bien bonito. Así es, es. Lucho, entonces, antes de llegar a los Alfa 8, ya usted venía de la máxima, de Willy y Salcedo, Los Caribes. Los Caribes. Entonces, nos contaba algo de, de Willy y Salcedo. Ok. okay. Cuando estábamos en grabación allí, entonces con el señor Solís, él me convoca para Cali. Entonces, yo me iba para Cali. Yo le acepté al señor, le dije, papi, me voy para Cali. O sea, mi vida musical hubiese arrancado desde ese entonces en Cali total. Okay. Porque yo ya me iba, me iba con todo. Yo ya ya tenía mi pareja, mi esposa y mi niña. Entonces, ya íbamos, íbamos, era para adelante ya con, con todo el... Ya no, ya estaba yo, había cuadrado todo, Seguro. trasteo y todo. Ajá. Y eso fue como un miércoles, el día viernes yo toqué un evento iba de trompeta el señor Adolfo Castro okay. Papasalada okay. que es mundialmente conocido de uno de los mejores trompetas del país. Okay. Mi gran saludo para él, claro, el señor sí. Adolfo Castro. Uh -huh. Tocamos con él y él me dice, "Oye, tú eres el hijo de Moyano." Y yo sí, "Cómo no, maestro, cómo está? Dice, ven acá mañana ¿Y cómo lo sacó? Por, ¿Por su rostro? No, porque. Pues, o como, por el apellido. Porque han dicho, ¿quiénes van cantando? Por lo regular, pues se pregunta, ¿con quiénes vamos a okay. tocar? Y ya ahí mismo tienen la referencia. Exacto, ve. <ríe> eh, Tú eres el Ivo Moyano, sí, ¿cómo no? Ah, ok. Mira que de, de la orquesta se va a ir Willy Calderón. Ok. Eh, Willy Calderón, gran cantante. Uh -huh. eh, mi saludo también para Willy, si hay la oportunidad. Entonces me dice, déjame tu teléfono. Claro, maestro, con mucho gusto. El día lunes, yo viajaba el miércoles ya para Gracali con trasteo y todo para la gran banda caleña. ¿Qué, ¿Qué año era? Eso fue en el 98, y... Ah, no, perdón. Eso fue en el 88. Sí. 87. Claro. Sí, sí, sí. 87. Entonces en el 87, cuando, sí, señor, cuando me llama al señor Luis Núñez, aló. Sí. Eh, Luis Moyano, sí, oye ve, eh, quiero hablar contigo, es viable que. Claro, maestro, con mucho gusto. Entonces me fui a hablar con el señor Luis Núñez. La orquesta de los caribes era la orquesta más, pues sin desmeritar las otras orquestas, era la, la que mar, marcaba la pauta acá en Bogotá. Claro. Tupamaros, los caribes, pero los caribes eran los caribes. Era la orquesta, esa era cada, cada subida a Barranquilla era Congo de Oro. Se grababa claro. seguido. Ahí estuvo con, en Elías Paz. Elías Paz. Sí, claro. Habló? Tremenda voz. Exacto. Fantástico. Claro. Entonces me convoca, entonces me dice, le digo, pues enseguida hablo con Luis Núñez, me da una hora. Entonces yo fui y hablé con mi papá. Papi, ¿qué hago? Aquí? y no, Estaba usted como la canción de Nino Segarra, entre la espada y la pared. Y, la pared, la pared. <risas> y ya pues dando la palabra allí en Cali esto. Claro. Pero entonces mi papá me dice, mijo, los caribes son los caribes. Bogotá es Bogotá y eso que la gran banda caleña ya venía haciendo sus grandes éxitos de finales de los 70s claro. y casi de mediados de los 80s no. pegó fortísimo a mí me llamó mucho la atención claro además pues más tendencia... que un sonido hermoso el, sí, de la, sí. el de la gran banda caleña no, y las garantías estaban muy buenas ¿no? claro o sea, el, la parte económica estaba bien viable para para trasladarme yo de ciudad Digamos sencillo. que estaban en niveles muy parejos, pero bueno, sí. la referencia de su señor padre era algo supremamente importante Por y favor. usted tenía que escucharlo. Por favor. Entonces, si eh, llama al señor Solís, agradecele, pero los caribes, mi hijo, son los caribes. Okay. Te, está llevando, te está llamando la mejor orquesta de Bogotá. bien papi, una, entonces llama amable al maestro Solís, lo, como te digo, la gran persona que es él y, entendió yo le di pues, pues mis razones y entendió muy bien y me quedé con los Caribes con los Caribes empezamos a trabajar no eso era cuál era todos... la delantera de, de los Caribes allí éramos tiempo? Elías Paz okay. maestro Elías Paz Héctor Viveros Héctor Viveros Héctor Viveros claro. que cantó con Nietzsche también con Nietzsche, sí. un gran cantante ya se nos fue así, Héctor Viveros ¿no? con, con el dolor. a su gloria parte de esta entrevista sí, en homenaje sí, mi mi gran Micho. honor y para su familia si me ven un gran aprecio, gran admiración y gran respeto de amigo porque compartimos bastante con, con Héctor. Y muy querido bueno, en el gremio no, porque cuando sí, él sí. falleció hace cerca de ya casi tres años, dos años todo el medio, mundo sí. lo lamentó bastante fuerte, fue sí, muy claro. sentimental sí, y, claro. y, y se expresaban de él de una manera muy cariñosa. Sí, sí, sí, gran persona. Allí pues compartimos mucho pues eso era semanalmente para la costa, la clientela de los caribes era no solo acá en Bogotá, sino pues tocamos la mayoría de, de eventos de los judíos, acá tú sabes que eh, era la sí, colonia sí. judía Ajá. acá marcó mucho, acá era Bogotá, fuerte, muy fuerte, todo lo que eran textiles y todo eso, eran fiestas de dos orquestas, fácilmente tú estabas tocando con los caribes y estabas alternando con Pacho Galández de Barranquilla o Traía Lavillos, para un matrimonio, era, era espectacular. era claro, claro. La bonanza or, de la época. La bonanza, <ríe> esa es la palabra. <ríe> sí. Entonces pues, se hizo tres años allí. En, estando con los Caribes, inicia la parte salsera, el grupo clase. Ok. Y ellos hacían, hacían tropical. ¿no? Era, ellos hicieron tropical en los, los ochentas. Ajá. Pronto vendrá mi, mi desquite. desquite, mucho, mucho tendrás, tendrás que, que sufrir. sufrir. Ajá. Con la voz de Sadi. De, de Sadi. Claro que sí. <uckole> Entonces también allí sí, ellos hacían vanidosa. Vanidosa. Claro. El contragolpe. El, bueno. Borrón y cuenta nueva. Fíjate. y es, Exacto. Y ellos habían tocado con Pastor. Ah, Entonces, Jorge fue pianista de claro. Pastor. Y, y uno Zavi estuvo y con Pastor López y el otro con Nelson. Con Nelson Enríquez. Uh -huh. Exacto. Fíjese, es ya, ya ya los dos partieron, venezolanos. Sí, los dos. Ah, Dejaron compañeros. su música sí, un legado claro. supremamente importante. Claro, claro. Eh, nomás pastor, los dos, los sí, dos. Sí, sí, sin duda. Increíbles personas. También tuve el honor de tocar con Pastor en una gira allá en Estados Unidos. Le hice como 12 presentaciones precisamente tocando percusión. Uh -huh. Bueno, eso es otro, como o, otra anécdota bien bonita. Entonces, en ese entonces se hace el grupo clase Salsa. Sí. Entonces, eh, vienen acá a Bogotá. Eh, ya estaban sonando en radio estaba en los caribes eh, Seguía uno alterno Haciendo grabaciones en Sony Ya en FM eh, En Sonolux eh, le, le grababa yo en esa época A Támara A Tamara le grabé coros Unas cosas así uh -huh. A um, grupos Andunga de Salsa Bueno, eh, empieza uno su recorrido de, Más que todo de grabación A los Reales bras, okay. les, les grabé Ponle unos cinco, cinco, cinco trabajos musicales. Uh, bueno, la mayoría de orquestas, por lo regular, grababan su disco anual. Claro, lo que llaman en el mundo musical sí. colaboraciones. Y tenían, sí. eh, eh, eh, en este círculo de músicos ya sabían a quiénes llamar para los coros Ajá. y para ciertos instrumentos. Exacto, pues allí se, se sortea mucho en esa época. Era, pues, además de la amistad, era... Un producto lo cobran por pues por horas, el consumo de horas. Entonces necesitan gente que llega, y nosotros decimos en el largo musical, llega y la ponga. O sea, llegue y grabe y no me consuma tanto tiempo. Entonces, eh, eh, gracias a Dios, pues eh, en esa destreza... Partitura y listo. En esa destreza de, de los corrios todo, pues me fue muy bien y me ha ido muy bien en esa parte de, de grabación. Claro. Entonces me tenía muy en cuenta en, en, en esa parte... De los coros, de voces y toda esta cuestión. Entonces allí, eh, estando en, en grabando en, en CBS, que después vino a ser Sony Music, ya cambió la razón social. Sí, correcto. Entonces allí estaba yo con Los Caribes cuando me llaman del grupo clase, Sadi Jorge. Okay. Después de tres años y medio, cuatro años con, con Los Caribes, bien bonito. Ajá. Y a mí la la tendencia de la salsa pues me llama mucho la atención y me llamó mucho la atención y qué bueno y ese grupo suena habíamos alternado en el en el en el en el club este que quedaba en la 63 bajando, club de empleados oficiales. Ok, claro. Hemos alternado con los caribes y no ¿Y Eso okay. que usted ya había hecho salsa con Willy. Sí, claro, sí. claro, pues de allí pues yo hacía todos los los los en esos pares y a bailar o super bailable del año. Temas de, de Edi Santiago, me cantaba temas de Amilcar Boscán, de Willy claro. González, por, por la tesitura, el, el Lalo Rodríguez. Es todo. cierto, y ahí también se había encontrado con Héctor Viveros, con Willy Salcedo, sí, claro. ¿cierto? Es decir, ustedes traían una amistad bastante extensa, claro, bastante claro. bonita y de profesionales. Exacto, ya nos habíamos encontrado haciendo trabajos... en, en... De voces en grabaciones. Claro, claro. correcto. Entonces allí fue, fue bien bonito el, el tiempo con, con la orquesta de los que... Una experiencia bien bonita, porque un nivel musical increíble. con uh -huh. congo de oro y tocamos los reinados de belleza. De ahí al, al Club Naval, eh, la fiesta después del reinado. Se tocaba pues con... Se alternaba con el Oscar de León, con... Bueno, una, un, un nivel bien bonito. Allí entonces hubo la convocatoria pues para... Para el grupo clase, me llamó mucho la atención, me gustó y allí ingresé, entonces uh -huh. allí cantábamos con Sadi, los dos adelante y Jorge tocaba los teclados, dirigía y hacía los coros. Y allí pues estaba el maestro Lalo Maya, también Ariñense, Germán Villarreal, El Lobo, bueno, eh, Néstor eh, eh, Jairo Muñoz, una nómina de lujo pues, y ese, ese grupo sonaba muy bien. Entonces el repertorio empezamos a tocar, empezó a sonar, niña, ¿dónde está la linda niña? Ella quiere salsa, todo este tipo de temas que fueron palos también. Entonces por ende, pues con bastante vigencia. Estuvimos allí tres años, eh, por XY yo me retiré y me llamó el señor Peñuela de los Oficios de Colombia, Luis Eduardo. Yo me, me retiré en, en, del grupo clase e ingresé a Los Ocho de Colombia. Okay. En Los Ocho de Colombia entré y a la semana estábamos grabando en Medellín con, con la producción de Adolfo, de a Alberto Barros. Un tema que llamó El Jíbaro Rap. Me acuerdo también, le grabé ese tema a Los Ocho. Empiezo a sonar, bueno, en, en acetato, en su, en su acetato y estoy, <risa> Estuve ahí muy poco, como unos siete meses. Y enseguida, en, una, en, un, en un evento, alternamos con la con los Alfa 8. Y Ricardo Bustos, pues le llamó la atención mi trabajo. Entonces, me convocó a, a su orquesta. ¿Estaban así ante esa orquesta? Ya había sonado algún tema, entonces pero estaban ya metiéndose fuerte en el género de la salsa romántica. Entonces, allí se graba Graba Calitos Cardona, Charlie Cardona, éramos con Luis Mendoza y este servidor. Uh -huh. Luis Mendoza. Exacto, Luisito Mendoza, entonces se graba al Rojo Vivo y empieza a sonar el al Rojo Vivo, los alfa 8 a figurar muy bien en la salsa, y tú y yo también temas de Hugo Ortega. Hugo de, Ortega de, Luna. Hugo Ortega también, de Ipiales, Nariño. Ajá, gran persona, gran amigo y gran profesional. Sí, con, con él, entonces ingresamos a Los Alfa, estuvimos un ratico eh, eh, con, con esta delantera, con calitos con, con Luchito Mendoza, compartimos, a, a, a Charlie le sale, lo, lo llama Nietzsche, uh -huh. para el grupo Nietzsche. Claro, los y 90. Exacto, entonces allí ingresa Juan Carlos Acosta, con nosotros. Ok. Entonces seguimos trabajando y se graba, pues, el de, después de esos éxitos de, que hizo Carlitos Cardona se graba No quiero tu amor uh -huh. en, se hace el, el estaba el, el, el género del, del merengue pues en su auge entonces estaba Wilfrido estaba eh, Josie Esteban La, estaba, co la los Rosario. Los Rosarios Rosario no pues, la, y, y Bananas Bananas fue posterior de Alfa 8 un poquito, un poquitín, poco de años más adelante Creo que... No, creo que por el 93, que, por ahí. Sí, creo que fue fue una Ellos muy grabaron buena... grabaron con codiscos. Ustedes con Sonolux. Con Sonolux, pero la producción se hizo en en República Dominicana. Oh, ok. Ese No Quiero Tu Amor se hizo con... Ese tema es de Quinito Mengue, Méndez. Sí. Y se hizo con la producción de Pochi Familia. Ok. O de la Cuco Usted está esa que tú siempre te pones... Eso. Claro, la Coco. Y, y ese tema... Cuando llegamos acá, eso se mandó ese... Pues traía, traía el sabor dominicano, con ese viaje y tan, tan rápida esa arreglo, canción, ¿no? Arreglo musical, todo se hizo allá. O sea, yo viajé allá, fue a meter la voz prácticamente, claro. a Dominicana. Ok. Entonces grabamos con, con, con Ricardo Bustos, él grabó Envenename. Claro. Envenename, hicimos la producción allá de esos dos temas y ya se, se hizo, pues yo creo que la mezcla ya... Y se incluyó pues, en el trabajo de, de más internacional que nunca. Y un éxito total. Muy bien, muy bien. Y con Ricardo Bustos, la amistad. Muy bien. Y perecedera, para sí, siempre, claro. de colegaje. Claro, con Ricardo tenemos una una bonita amistad, de respeto también. Pues yo, yo me fui de allí en el 97. siete <música>